Carrequín Podemos, Miren Gorrochategui, ¿qué tal? Egunon. Hola Egunon. Bueno, pues es una pregunta muy abierta. ¿Qué, ¿Qué el Carrequín Podemos, vamos a ver, el de la campaña muy, muy duro o el del discurso de, de la sesión de, de investidura donde dejaron la mano tendida? Hombre, yo no creo que, sea, que haya contradicción entre una manera de, de expresarse y la otra en la campaña, lo que queríamos era eh, y es además un, un objetivo político que todavía perseguimos, lo que queríamos era lograr un gobierno de izquierdas en Euskadi. Entonces lo que teníamos que, lo que hicimos fue eh, pues hacer visible esa posibilidad y los motivos por los cuales hasta ahora no habían sido posibles. Yo no calificaría para nada la campaña de de Dura, no, no lo fue, no lo fue simplemente manifestamos nuestro deseo de un cambio de gobierno. Lo cual creo que es bastante común en una campaña electoral, en una competición electoral. Eh, vistos ya los resultados y con los escaños cada uno que tiene, en, en, en esa misma línea también, lo que dijimos fue que, que ahí íbamos a hacer una oposición constructiva, como siempre en la, en la, hemos estado en la oposición. Es lo que nuestra tarea consiste, siempre ha consistido en llevar la voz de, de las personas que no se ven tan representadas, hacia las mayorías sociales, cuya representación no es tan clara en, en el Parlamento Vasco, pues llevarlo a través de las iniciativas parlamentarias y de, y de control al gobierno. Eh, sin perder de vista el escenario en el que estamos, que no, que no es un escenario habitual, que es especialmente complicado. Especialmente complicado, supongo que te refieres a la mayoría absoluta del No, no, el, no, no, no, no, no, no, no, por la pandemia, claro. Quiero, la pandemia, quiero decir sí. que eh, el escenario, cada momento, pues implica una forma de, de hacer política, ¿no? Y, sí, y es. daría la impresión de que este momento es el de tratar de de unirse, ¿no? de unir fuerzas sí, ese, en aquello sí. en lo que se pueda, claro. Claro, en aquello que se puede y fíjate, precisamente por eso también cuando cuando en aquel orgullo se empeñó en llevarnos a elecciones generales o a elecciones autonómicas en medio de un estado de alarma y con la pandemia acechando y nosotros lo que decíamos era que no era tiempo de confrontación electoral, sino que era tiempo de arbitrar mecanismos de trabajo conjunto para hacer frente a, a cuestiones concretas que tenían que ver con la pandemia y con la gestión de la pandemia eh, y que y, y otros de series de asuntos pues ya podían esperar un poquito más a una legislatura más normalizada con una pandemia controlada. No fue así, con lo cual eh, ahora nos encontramos con la necesidad de, de, de abordar Tareas eh, que son de, de, digamos, de visiones políticas distintas y a la vez tareas que tienen que ver con, con paliar los efectos o con hacer frente a una situación de pandemia que sí que exige un, una, un nivel de trabajo conjunto eh, importante. Entonces, ahora lo, los planos se mezclan, eh, los procesos se, se dificultan. Nosotros, en cualquier caso, yo digo, siempre nuestra, labor, nuestra posición va a ser constructiva, siempre mirando por el bien general de las personas, siempre pensando en términos de justicia. Justicia social, y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las decisiones que se tomen ahora, eh, se tomen en el ámbito en el que se tomen, probablemente, precisamente por esta circunstancia de crisis de la que tú hablas, de esta circunstancia particular, probablemente van a ser decisiones que. ...más que nunca van a afectar a generaciones futuras. Y pues es muy importante tener, eh, tener mucho cuidado... ...a la hora de establecer las filosofías... ...que van a guiar eh, estas, estas medidas políticas... ...estas leyes o estas acciones de gobierno... ...que se vayan a adoptar. Por lo tanto, ya te digo, es verdad... Tenemos una situación que nos exige consenso, eh, pero también es verdad que el consenso hubiera sido mejor referido únicamente a la pandemia y, y, y al margen de una, de una contienda electoral, no ha podido ser así. Ahora viene todo mezclado y en ese todo mezclado pues tenemos que ser muy conscientes de que estamos poniendo los pilares de la convivencia en Euskadi y de los próximos años. Uh -huh. eh, ¿Les va a pesar también eh, el hecho de que eh, tienen eh, a su izquierda, o por lo menos eh, en frente a, a Euskal Herria Bildu, les va a pesar eh, la lucha por la hegemonía en, en la izquierda? No es nuestra lucha eh, la lucha por la hegemonía. Yo espero que, que Bildu también pues, sea consciente de que de, de dónde están eh, los amigos digamos, y los adversarios políticos en cada una de sus acciones y que el afán por, por eh, aglutinar y por fagotizar eh, todo lo que se mueva en el espectro de la izquierda pues no le domine, porque la izquierda en Euskadi es plural. Y, y yo creo que cada uno tenemos nuestro nuestro espacio. Y entonces espero que esa que esa tentación fagocitadora pues no, no se ponga en marcha. En principio, por los movimientos de, de H. Bildu, sí parece ¿no? que, que quiere tomar la, la delantera. Ya vimos desde el mismo día de, de la investidura, ¿presentaron candidatura? ¿Ustedes no? No, nosotros no presentamos candidatura porque, por una parte, sabíamos que no teníamos ninguna capacidad de... de de éxito de que nuestra candidata fuera a, a, a lograr los apoyos suficientes. Entonces, al final, una, cuando presentas candidaturas sabiendo que tú no lo vas a lograr y sabiendo que, sin embargo, el candidato del frente sí lo va a lograr, eso persigue un, un efecto simbólico, digamos, de, de mostrarse como, como partido que está disputando eh, en, desde ese instante eh, la presidencia del Gobierno. Eh, bueno, nosotros ese juego simbólico no nos pertenece en este, en este momento, a las, a las características de dado el tamaño de nuestro grupo parlamentario. Entonces, el, el ejercicio de Bildu tenía no tanto que ver con la posibilidad de, de que aquellos se materializaran en la elección de, de Mayalen como presidenta, sino en visibilizar eh, pues en simbolizar su, su disposición a ejercer ese papel desde el momento desde el primer momento por eso decía que hay por lo menos en la batalla de la comunicación parece que les han tomado la delantera no no, pero nosotros no no no aspiramos a, a eso. Sabemos que no tiene sentido que nosotros ahora presentemos un candidato al Cádiz sabiendo que tenemos seis escaños. Entonces, pues ahí también el principio de realidad juega. Preferimos invertir nuestras nuestros esfuerzos en otras cosas. Uh -huh. eh, ¿Y cómo de compatible es la política que tengan que hacer aquí con la que haya que hacer en el Madrid? Aparente contradicción, por ejemplo, en el Madrid, el gobierno en el que participa Unidas Podemos parece que va a necesitar de, del concurso del PNV. Aquí eh, ustedes van a hacerle oposición, aunque haya dicho que constructiva, eh, al PNV sí, pero no no, no es no es contradictorio, son ámbitos distintos, contextos distintos y lo que al final lo que no se contradice porque es verdad que los agentes de acuerdo pueden llegar, pueden ser distintos, pero donde no hay contradicciones es, en, es en, en el objeto ...de los acuerdos. Y eso es lo que nos importa, porque el, porque el PNV en, en Euskadi juega un papel de, digamos, de defensor de los intereses de Confebas, juega el papel de, del ejecutor del neoliberalismo en Euskadi, mientras que cuando en Madrid su papel no es el de tomar ese tipo de decisiones, sino el de conseguir otro tipo de decisiones más en la línea del, del respeto por los derechos humanos o en la línea del respeto por el autogobierno. Claro, sus líneas de actuación en Euskadi y en Madrid son distintas. Por eso también sus socios aquí o allí son distintos. Entonces, la contradicción no está en con quién hablas, sino en de qué hablas. Y en el de qué hablamos, en el qué acordamos, no hay contradicción. Mm, eh, pero sí que parece ¿no? que siendo el mismo partido, en un sitio, ese, dicen ustedes, neoliberal, y, y en otro sitio eh, forma parte de una mayoría, dicen ustedes, de progreso. Claro, pero no, no es que formen, formen una, una, una, un, forma parte de lo que de ese grupo que ha conseguido llevar una mayoría de progreso al gobierno. Lo que pasa es que en, en manos del PNV, en el Estado español, no está el ejercer una política neoliberal. Es que está fuera de sus competencias. Por eso no está en ese juego. Por eso no se le ve al PNV como mmm, ejecutor del neoliberalismo en España. Porque lo hace en Euskadi, que es donde tiene su parcela de competencias. En, en Madrid tiene otras competencias. Otras áreas de influencia. Por lo tanto, efectivamente, en Euskadi puede ser. El, el, la punta de lanza del neoliberalismo, sin embargo, en, en España, pues no, porque porque no le compete. Y ahí sí que puede ejercer ese papel de apoyo a una mayoría de progreso. Pues ya que estamos en, en Madrid, ¿qué, ¿qué explicación le encuentra a que eh, la negociación presupuestaria con e. Bildu, EH Bildu del gobierno español no la hayan, por lo menos empezado, eh, la parte socialista del gobierno, sino la, la parte de Unidas Podemos, el vicepresidente Iglesias? Bueno, pues yo creo que tienes también mucho que ver con, con cuando planteábamos eh, la cuestión de las tres izquierdas vascas, de unirlas y del papel que puede tener unidas Podemos en, en, esa, en esa unión. Eh, son muchos años de darse la espalda. Bildu y el Partido Socialista Euskadi, muchos años de reticencias, además eh, eh, justificadas, eh, muchos años de dolor, de sufrimiento, muchas mochilas, muchas cosas para superar y, y muchas cosas que, que dificultan el acercamiento entre estas dos formaciones políticas. Sin embargo, unidas podemos, no tenemos esas mochilas y le tenemos muy claro, vemos muy claro que los tiempos políticos son otros y que si no, la izquierda que sabemos que es plural y distinta, no se une jamás conseguirá gobernar euskadi Jamás o, desde luego, tendría que haber un, unas, unas resultados electorales muy, muy distintos con respecto a los de todos los últimos años. Eh, y, y entonces, eh, lo que pasa en el Congreso en estos momentos, en el, en el Estado español y con el Gobierno de España, pues yo creo que es también un poquito el reflejo de esa circunstancia. Y es que más es difícil... Es difícil eh, que Bildu y el PSOE ellos solos eh, lleguen a acuerdos en, en el Congreso. Y sin embargo es más fácil que ese camino se allane si participa Unidas Podemos. Uh -huh. eh, ¿Y cree que serán asumibles para el gobierno español, esta vez pensando en los dos, en, en Unidas Podemos y en el Partido Socialista, las condiciones que pone sobre la mesa e. H. Bildu? Habrá que ver las condiciones. EH, eh tiene que ser lo suficientemente sensata como para saber qué condiciones puede poner y qué condiciones no puede poner. Y, y, y, y qué es lo que prima, si lo que prima es el acuerdo presupuestario o prima otra serie de cuestiones partidistas que, o, o pequeños triunfos que, se, que llevarse a casa, triunfos que, que no que no lleven a ningún sitio o por lo menos que no lleven a, a algo más lejos de lo que podría ser un acuerdo presupuestario. Ya ve que sobre la mesa, por ejemplo, se ha puesto la política penitenciaria. Sí, claro, pero es que eso es algo con lo que estamos de acuerdo también en Unidas Podemos. La política penitenciaria que se está llevando a cabo en, en el Estado español en relación con los presos que de, de ETA y de la Cale Borroca pues ha sido una política penitenciaria pues de, de, de agravio comparativo en contra de, de, esta, de estos presos y, y si en su día podía ser... Eh, criticable por no ser respetuosa con los derechos humanos hoy en día pues, pues es absolutamente incomprensible y, y por eso, claro que sí esta, esta política de excepcionalidad, política penitenciaria de excepcionalidad que ya antes era criticable por su falta de respeto a los derechos humanos hoy en día es absolutamente eh, indefendible desde ninguna posición y por lo tanto también es un deseo nuestro, es una aspiración política nuestra que esa política ...se normalice y, y, se, y se, se deje atrás esa excepcionalidad. Cuando dice nuestra, dice del Carrequín Podemos o de Unidas Podemos. Y se lo pregunto porque ha habido una ocasión bien reciente... Eh, hasta diez formaciones políticas presentaron una declaración eh, para pedir el fin de la actual pe eh, política penitenciaria y ahí nos llamó la atención que no estuviera unidas Podemos cuando el Carrequín Podemos eh, o Podemos en, en Euskadi solamente eh, lo ha tenido muy claro siempre. Sí, no, en en el, en el Carrequín Podemos desde luego, pero también en Unidas Podemos. ¿eh? En aquella ocasión lo que pasa el, el, el, el, fue el formato, fue la manera de la presentación y fue el, el, el, el acompañamiento, digamos, de, de la presentación. Si hubiera sido una presentación… Eh, de, de, esa, de ese objetivo eh, neutral y de otra manera se hubiera aceptado también. No fue tanto el, el no firmar el cambio de la política penitenciaria, sino lo que rodeó a esa propuesta, mm -hmm. lo que, que tal como la forma que, que, que obtuvo esa propuesta. ¿No fue un poco de vértigo también? Es que esto en Madrid no se puede firmar, aunque en Euskadi llevemos haciéndolo desde nuestro nacimiento. No, yo, eh, si algo no tenemos en nuestra formación política, no tenemos vértigo porque no debemos nada a nadie. No tenemos que, que, que disimular y ni hacer malabares para parecer una cosa en un sitio y otra cosa en otro. Eh, precisamente la, una de las, de las cuestiones que hemos defendido siempre en todas las campañas electorales y que se decía en Euskadi, y aquí en España sonaba muy bien el al, al, al reconocer a España como un país plurinacional. Esa misma defensa se ha hecho en todos los rincones de España, incluso en los más… Eh, allí donde la unidad indisoluble del Estado español es más, tiene más éxito. En todas partes decimos lo mismo. Cueste lo que cueste. ¿Por qué? Pues porque confiamos, porque creemos realmente que es una opción política, unos objetivos políticos que son buenos para la mayoría. Uh -huh. Y de todas maneras, y... eh, eh, tienen un socio que a lo mejor le, se lo pone un poco complicado. Yo no sé cómo ven eh, alguna de las últimas actuaciones ¿no? del... De la parte socialista del gobierno español, ocultarles lo del rey emérito, ocultarles la fusión de, de Bankia y Caixaban, eh, pues eh, propugnar, por ejemplo, el aumento de la edad de, de jubilación. ¿no? Algunas cosas uh -huh. que, que están saliendo últimamente, la congelación de sueldos de los funcionarios que no van con uh -huh. su ideario precisamente. Pues no, es verdad. Es verdad que van surgiendo cuestiones que, que efectivamente incomodan y dificultan. Son piedras, son piedras que van surgiendo en el camino. Eh, lo que pasa es que, que, por otra parte, también tenemos que asumir que, que esto es natural. Es decir, somos dos formaciones políticas cada una con unas aspiraciones comunes y otras aspiraciones que, que divergen. Y entonces lo que estamos, lo que hacemos o lo que, lo que hacen las personas que forman parte del gobierno es construir y es trabajar constantemente para que ese ámbito de lo común sea cada vez más grande y, aquel, y las, las divergencias sean cada vez menos contrapuestas o menos contradictorias. Pero bueno, en ese camino, en ese camino se van acordando cosas muy importantes y se van, bueno, visibilizando desacuerdos en otras cuestiones, algunas no tan importantes y en otras que sí, de verdad, que son importantes. La cuestión de la banca parece que es un poquito importante, ¿no? O de la edad de, de jubilación. Sí, sí. Efectivamente, Hola. no, sí, son, son cuestiones importantes. O la, o la, o la, postula, la cuestión de la monarquía también, que no es importante en el sentido, digamos, de, de, la, de lo material, de, pero sí que es muy importante en el aspecto de lo simbólico y de la profundización en el, en el sentido democrático. Y ahí y, y también las divergencias han sido importantes y, por lo que se ve, quieren seguir siendo. Ojalá no. Pero pero sí, es verdad, son elementos de fricción, de desacuerdo muy importantes. Bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Cuando pues, cuando existen esos elementos importantes de, de desacuerdo, pues que hay que poner en la balanza cuáles son los elementos de acuerdo y cuál es el objetivo principal de esta, de esta alianza, de esta comunión, digamos, de, de fuerzas distintas. Y cuando el, el objetivo conseguible es mayor... Que aquello que nos separa, cuando lo que nos une es más de lo que nos separa, hay que apostar por lo que nos une. Bueno, pues en 30 segundos, hablando de unir y, y, y separar, ¿cómo van las cosas en Podemos, en, en Euskadi? Eh, ¿Se pueden recomponer viejas complicidades que, que se rompieron? Sí, yo, a ver, estamos en un momento dulce, la verdad. Sí, sí. Y además yo creo que hemos demostrado también en la actual dirección y en el actual grupo parlamentario que, que nuestras puertas están abiertas a, a, a reintegrar a todas las personas que en un momento se sintieron, pensaron que tal vez no, no se contaba con ellas. Y, y, lo, y, y lo estamos demostrando. Así que yo creo que es un momento dulce que. Qué bueno, que, que augura, augura buenas buenas cosas. Lo iremos viendo. Miren, Gorrochategui, gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.